Estamos hablando del papel de las historias en nuestras presentaciones que puede parecer que no tienen cabida pero no estamos hablando de hacer guiones como los de las películas ¿eh? con superhéroes, criaturas mitológicas, sucesos extraordinarios sino de incorporar los elementos que hacen que una historia sea efectiva para entender y recordar el mensaje. El problema, yo lo reconozco, imagínate con mi formación de ingeniero es encontrar la historia para mi presentación para mí también es un problema por eso estamos viendo diferentes posibilidades y muchos ejemplos. Una posibilidad muy interesante es la que propone uno de nuestros expertos favoritos, que es Andrew Abela. Dice que se puede plantear una presentación con la efectividad de una historia simplemente siguiendo estos pasos, que te voy a contar a continuación. Tienes que empezar con una situación, que es el planteamiento de la historia. ¿Por qué estamos aquí? Hoy estamos aquí para hablar de... Ya está, así de simple. Y luego vamos a recorrer un ciclo que tiene tres pasos. Vamos a resaltar una complicación, un problema que tiene la audiencia. Lo vamos a resolver y vamos a poner ejemplos. Y vamos a volver a empezar. Complicación, resolución, ejemplos. Complicación, resolución, ejemplos. Y así vamos a estructurar nuestra presentación como una historia. Es seguir estos pasos. ¿Problemas que tiene la audiencia? Bueno, pues nosotros estamos dando una presentación y le vamos a solucionar algún problema los problemas, las complicaciones los conflictos en las novelas en las películas, en nuestra presentación se van a referir siempre al final a gente, gente que falta gente que no es la que tiene que ser gente que no hace lo que debiera el tiempo, el tiempo siempre que nos falta o no es el adecuado el dinero, que te voy a contar, siempre es un problema el riesgo de hacer algo o de no hacerlo la incertidumbre de lo que puede pasar o no saber algo eso siempre es un recurso para nosotros la audiencia tiene un problema que es que no sabe algo y yo se lo voy a contar bueno pues después de esa complicación viene la resolución contándolo y luego lo vamos a hacer de forma concreta con un ejemplo esto es muy interesante porque la parte del ejemplo es también como un descanso para la audiencia antes de la próxima complicación vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo imagínate que estás hablando de procedimientos de seguridad en la empresa, procedimientos de seguridad e higiene para que no ocurran accidentes vamos a seguir este esquema, empezamos algo así como estamos aquí para repasar los procedimientos de seguridad el contexto, la situación, primera complicación no sabemos si lo estamos haciendo bien y por lo tanto puede ocurrir accidentes, eso la audiencia va a pensar, es verdad, yo de esto no me he enterado, pueden ocurrir accidentes se lo vamos a resolver entonces podemos decir, vamos a revisar estos procedimientos que consisten y lo contamos y luego un ejemplo por ejemplo en caso de inundación tenemos que y volvemos otra vez a la siguiente complicación pero atención nunca sabremos si lo estamos haciendo bien si no hablamos primero con un responsable que controle del tema ¿cómo lo solucionamos? pregunta a fulanito que es el que se encarga de ejemplo pregúntale dónde está la válvula para cerrar y otra complicación otra resolución otro ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera bueno, lo interesante de esta estructura que nos propone Andrew Abela es que vamos a contar información que resuelve un problema que tiene la audiencia y lo vamos a dejar claro, o sea, primero planteamos el problema y luego lo resolvemos no damos información porque sí, sin saber para qué vale o yo qué hago con esto o cuál es mi problema por eso es muy interesante este planteamiento y esto es muy sencillo esto se puede adaptar a casi cualquier tipo de presentación te voy a leer el pensamiento otra vez Vale, mi presentación es que, que es que no se me ocurre nada, que vale, que esta estructura me la creo, pero me pongo a pensar y yo qué cuento. ¿Cuál es realmente el problema? Bueno, pues podemos recurrir a una idea muy interesante y es buscar en todas las historias que existen de la literatura, de las películas, del teatro... A ver si hay alguna estructura común que nosotros podamos utilizar, traer para nosotros, incorporarla a nuestra presentación. Esto lo han hecho muchos estudiosos. Por ejemplo, Christopher Booker se ha pasado 34 años leyendo novelas, leyendo libros y viendo películas. Y en su opinión hay nada más que siete historias básicas, siete estructuras que se repiten una y otra vez. Nosotros podemos utilizar esa estructura en nuestra presentación. Yo voy a repasar ahora esas siete tramas básicas de Christopher Booker y vamos a poner un ejemplo del mundo empresarial que igual se acerca más a lo que tú necesitas para tu próxima presentación. La primera estructura es la de vencer al monstruo, o la primera trama. Bueno, pues aquí hay una amenaza, un enemigo terrible que, que el protagonista lucha y lucha y lucha y al final, en un encuentro final, sale victorioso. Bueno, pues en el mundo comercial lo podríamos utilizar, podemos utilizar esta, esta trama para una amenaza que se cierne sobre nuestro negocio. Una amenaza que está ahí fuera, el mercado, la competencia, no sé, ese es nuestro monstruo. Podemos utilizar una trama similar, funciona. La trama de la búsqueda o el viaje del héroe, que es la que sigue Star Wars, El Señor de los Anillos, la epopeya de Gilgamesh. Ya la conté antes una persona está tranquilamente y de repente inicia un viaje que le transforma le vuelve más sabio y está lleno de peligros y de pruebas pero bueno al final sale victorioso esto es muy interesante cuando en una empresa nos embarquemos en un nuevo proyecto un proyecto de innovación una nueva iniciativa montar una nueva fábrica una nueva planta de producción se puede asemejar a la estructura de la búsqueda otra trama básica es el viaje y su regreso. En este caso, el protagonista se planta, aparece de repente en un mundo extraño y extraordinario y tras unos instantes de fascinación ve que aquello... que hay muchos problemas, hay mucho lío y acaba aquello como una pesadilla y escapa por los pelos. Bueno, pues esta trama nos puede valer para una presentación que se trate de compartir una experiencia importante. Algo que ha hecho nuestra empresa o que va a hacer que se acerca a un mundo extraño, extraordinario. Por ejemplo, vamos a iniciar negocios en China, un país extraño para nosotros otra posible trama es la de comedia, ojo que la comedia no tiene por qué ser algo gracioso o humorístico una trama de comedia lo que parte es de confusión, de malentendido aquello se va complicando, se convierte en una pesadilla, un lío terrible pero acaba bien al final bueno pues en nuestro mundo empresarial, en una presentación del mundo profesional puede ser para resolver malentendidos entre dos departamentos que al final acaba bien, podemos utilizar esta trama la de tragedia, lo mismo, parte de la confusión, malentendido, pero tomamos una decisión que nos lleva al desastre y acaba mal. Bueno, pues imagínate, nos vamos a la bancarrota. Pues esa es una estructura que se adecua al propósito de nuestra presentación. El renacimiento, en este caso nuestro protagonista desaparece, es vencido por las fuerzas del mal, parece que está en hibernación, parece que el mal ha triunfado, pero... Aparece victorioso y vence al mal finalmente. Bueno, en nuestro ejemplo del mundo empresarial puede ser la recuperación de un negocio. Estábamos muy mal, habíamos caído de cuota de mercado, pero hemos conseguido gracias a... Puede valer. Y por último, la exaltación del olvidado. En este caso, una persona corriente resulta que tenía alguna cualidad, se convierte de repente en el centro de atención y se convierte en el héroe y sale victorioso. Bueno, pues esta estructura nos puede valer para hablar de un éxito inesperado. Estos son los siete eh, estructuras, las siete tramas básicas que nos propone Christopher Booker. Lo he contado rápido y por encima porque en el material complementario del curso tenéis esto más explicado y tenéis algunas estructuras básicas más eh, que han encontrado otros autores. Bueno, pues esto nos puede servir de inspiración para nuestra presentación. Pero seguro que estás pensando que no se me ocurre nada, que esto es muy difuso. yo Es que mi presentación que no tiene nada que ver, por ejemplo, con, con la marcha de la empresa, que los ejemplos anteriores iban por ahí, pues te voy a dar otra oportunidad, otra posibilidad, y es recurrir a las historias personales. Algo que nos ha pasado a nosotros, el que habla, el que hace la presentación. Esto es muy interesante, porque además de contar una historia, que es muy efectivo, nos vamos a hacer más cercanos para la audiencia, porque va, van a ver que somos más humanos, más cercanos a ellos, que nos pasan cosas. Esto es muy interesante, nos da más credibilidad. Bueno, lo único importante es que la historia tenga relación con la charla. Esto no es contar chistes ni anécdotas o cosas graciosas que nos han pasado. Tiene que tener un mensaje, una moraleja, un, una relación con lo que estoy contando. Y seguro que estás pensando es que yo llevo una vida normal, que a mí no me pasan cosas raras, ¿qué, ¿qué voy a contar yo de lo mío? Bueno, pues gracias a Nancy Duarte tenemos aquí, tienes una lista de la cantidad de cosas en las que puedes pensar para extraer historias personales, seguro que encuentras algo, aunque solo sea para hacer un poco de memoria, ¿eh? para ejercitar la nostalgia y recordar tiempos pasados. Fíjate, puedes pensar en familia, en amigos, en jefes, en subordinados, en lugares en los que hayas estado, cantidad de ideas. Fíjate que Nancy Duarte propone también que, que intentemos sacar algo sobre competidores, enemigos, personas a las que hemos hecho daño, cosas que nos han hecho daño, como comida, alergias que tenemos. Eso es muy interesante porque todas las historias tienen una complicación, un conflicto. Y esa parte de nuestras vidas puede ejemplificar ese conflicto, ese, ese problema, en el fondo. Bueno, pues aquí tienes unos ejemplos unas ideas para sacar historias que podamos utilizar en nuestra presentación pero ya te voy a leer el pensamiento por última vez estás diciendo, mmm, vale, pues no se me ocurre nada lo he pensado, en mi vida no, no hay nada que se pueda que yo tengo que contar una cosa muy específica, muy técnica muy bueno, pues voy a acabar con unos pocos ejemplos que me parecen a mí muy valiosos porque son de alumnos de esta universidad que tenían que hacer una presentación normalita de 10 minutos en clase de un tema de sus estudios, de sus carreras de derecho, de, de ingeniería industrial de economía y han sabido encontrar la historia no es tan difícil por ejemplo, Julián tenía que hablar de ventajas y desventajas de los coches eléctricos y empezó su presentación así dijo tengo un hermano, se llama Jacobo se quiere comprar un coche eléctrico él no ve más que ventajas pero a mí me parece que es una mala inversión le veo muchas desventajas así que nos hemos apostado una comida tenemos que tratar de convencernos el uno al otro y es lo que hemos hecho esta semana él me decía una ventaja del coche eléctrico y yo le contestaba y así ha hilado toda su presentación es un envoltorio de historia que ayuda a comprenderlo mejor porque estamos en una situación de discutir sobre un tema con la familia, con los amigos apostarse algo que a todos nos parece cercano. Bueno, pues al final la comida la pagó el hermano de Julián. Otro ejemplo, el de Jorge. Él quería hablar de lo que hacen los ingenieros civiles y simplemente empezó hablando de su vida, de cómo de pequeño construía cosas muy imaginativas con Lego y él desde siempre quiso ser ingeniero civil. Una historia personal, sencilla, pero adecuada al propósito de su presentación. Sergio tenía que hablar de los aluminosilicatos fíjate qué tema ¿dónde sacas ahí una historia? pues él hizo algo muy efectivo pero muy simple dijo bueno, cuando la profesora me mandó a hacer un trabajo en clase de los aluminosilicatos yo pensé madre mía, qué rollo, y esto para qué vale pero a medida que fui buscando información me enteré, por ejemplo, leyendo en tal sitio que ningún teléfono móvil existiría si no fuera por los aluminosilicatos porque se utilizan en las pantallas de todos los teléfonos por ejemplo el iPhone me enteré también y así fue hilando su presentación. Miguel tenía que hablar de la energía nuclear de fusión. Y él empezó su presentación diciendo... El otro día fui a echar gasolina al coche y me quedé asustado. O sea, qué caro era llenar el depósito. Y me di cuenta que la energía es un problema económico. Por eso creo que la fusión nuclear, aunque no nos guste, puede solucionar este problema. Porque es mucho más barata. Y a partir de ahí construyó su presentación. Y el último ejemplo que te cuento es el de Laura que tenía que hablar, en su carrera de Derecho, del de concepto de presunción de inocencia. Fue a clase, el profesor la mandó a hacer su presentación, se levantó y dijo «Hola, yo venía aquí a dar mi presentación, pero no puedo hacerlo, porque todo el material que tenía se lo dejé al profesor y no me lo ha devuelto, así que no he podido hacer mi presentación». Y se sentó. Luego se levantó otra vez y dijo «Voy a hablar de la presunción de inocencia». Y empezó a hilar y a desmenuzar ese concepto a partir de lo que, había lo que había dicho sobre que le habían robado el material. Un comienzo muy interesante. Una historia, en el fondo, para un tema que puede ser muy abstracto y, y, y muy difícil de digerir. Bueno, yo creo que con todos estos ejemplos seguro que eres capaz de encontrar una historia para cualquier presentación. Pero si aún así te cuesta, que nos cuesta a todos, a mí también, aprovecha esta oportunidad. Date cuenta que en el curso tienes a tu disposición otros compañeros que como tú necesitan ideas y pueden dar ideas a, lo de, a los demás. Así que no desaproveches esta oportunidad.